tardes, noches, días, bueno, tardes, noches aquí en Noruega, desde Oslo, un pelín, bueno, un minutito después de la hora que había dicho, y muchísimas gracias, eh, Milagros estaba haciendo una prueba conmigo hace una media hora y tanto antes, hola Milagros, que buenas noches, buenas tardes, y muchísimas gracias, gracias por eh, querer conectarse, vamos a esperar unos minutitos para que se conecten, otras personas, bueno, esto es un horario fuera de lo común. Antiguamente tenía yo a las 8 de la noche. Después los traspasé a las 10 de la noche. Y porque mucha gente en América es temprano todavía. Pero a petición tuya y porque no podías en otro horario, lo cambié para hoy a las 7. Así que esperemos que se conecten y les dé aviso Instagram a todos mis seguidores de que estamos en vivo en este momento. Para los que van a venir entrando después... Les comento, este libro ya está a la venta, ya es un bestseller. Esto aquí es una carátula que yo la imprimí solamente para poder tener al revés. Porque si yo lo pongo el, el libro normal, ustedes lo van a ver, no van a poder leer el título. Así que por esa razón yo lo imprimí para que ustedes puedan ver el título del libro. El libro está ya en Amazon, fue un bestseller y se sigue vendiendo como pan caliente, como dirían en mi país. Nunca se olviden de que este libro también está en Amazon y fue un becel el año pasado. No se olviden de leerlo porque cuando lean esto van a entender el segundo y cuando lean el segundo van a entender este. Pueden comprarlo independiente, pero van a entender mucho más si tienen los dos juntos. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que me han apoyado con el libro. Gracias inmensamente. Les cuento que ya estoy por terminar el curso de escritura terapéutica. Tengo una alumna lindísima que acaba, acaba de, de publicar su libro en Amazon y estoy como madre chocha, como dirían en mi país, ando cacareando su libro a todas partes porque es un orgullo mi alumna con su libro y ¿qué les puedo decir? Es una pasión que siento realmente esto de poderles enseñar a escribir y a escribir desde el alma conectarse con uno mismo y poder transmitir es, es, esa historia apasionante que tienes dentro. Así que no se olviden los que están interesados en, en mi curso de escritura, empiezo el 27 de este mes y es el último de este año, así que si quieren tener el libro suyo para Navidad, no se olviden de inscribirse ahora porque ahora lo pueden hacer. Ese sueño tan anhelado va a ser realidad. Pueden tener ese libro que tanto, tanto deseaste lo tienes en tus manos. ¡Wow! Imagínate, tremendo regalo de Navidad para tu familia. ¡Wow! Yo creo que mejor regalo que eso, imposible. Así que, contáctate conmigo, entra en mi página web, cuentatuhistoria.info, o si no, aquí por Instagram o por Facebook, mi nombre en todas partes, Ada Escalante, en TikTok, en todas partes, en YouTube, es mi nombre, me buscas en Amazon, me buscas por Escalante y vas a encontrar dos libros. Los dos libros están en inglés, en, en Kindle y en pasta, en tapa blanda. Y también en tapa dura, el nuevo. Así que, sin más preámbulos, ya damos la bienvenida a Milagros, que tiene un libro súper interesante. Así que te, te invito, te invito a que... ...ratito... ¿De qué es lo que tú tienes para, para conversarnos hoy a nuestras amistades, a nuestra gente que nos sigue? ¡Hola! <risa> ¡Qué rápido buenas nos conectamos! Tardes, tardes buenas noches, tal, pues en alta. Florida. Sí. Estoy en Delaware. Delaware, ya. Yeah. Delaware. Cerquita que de Nueva sí. York, cerquita. Sí. Y mira que allá estás con frío, con calor, ¿cómo está el clima? Pues mira, ya la temperatura aquí está bajando. Ah, igual ya que acá. Ya estamos sintiendo el frío y todo. Sí. Y, y, este pues, ni modo, abrigar. Este es, es ley de vida, así que es lo así que es. hay y así nos toca vivir, pero lindo, lindo. Sí. Y bueno, tenemos siempre. salud, es lo más importante. Así es, así es. Cuéntame, Milagros, ¿quién eres tú primeramente? Bueno, ya sabemos que estás en Delaware, pero ¿de dónde vienes? ¿Qué es de tu historia? Cuéntanos, cuenta, eso nos interesa saber. Bueno, eh... Primeramente, saludos a todo tu público. Para mí es un honor y un privilegio estar eh, en tu programa, eh, dirigido verdad, a las Islas Galápagos, que, que ese es tu verdad, tu, tu lugar de nacimiento, que siempre he querido, eh, en mi sueño, ir allí. Y tu, y tu público de Oslo, Noruega, que no he tenido la oportunidad de viajar, algún día lo haré. Algún día, aquí las puertas eh, están abiertas. Gracias. gracias. O sea, primeramente, saludos a todos y, y gracias por permitirme estar con ustedes. En segundo lugar, pues mi nombre es Milagros Martínez, Alonso, eh, me pueden decir Mili. Eh, soy natural, nacida en un pueblito pequeño llamado Añasco, en mi querida isla del encanto Puerto Rico. Soy puertorriqueña de corazón, como yo digo. En Delaware llevo eh, residiendo hace cinco años. Eh, Gloria a Dios por eso, porque pues dicen que uno no es profeta en su propia tierra. Y definitivamente, no. definitivamente sí, lo he experimentado, lo he experimentado. Yo también. Así que, o sea, tú debes saber de eso. Y este para mí eh, ha sido alegría tras alegría. No no, no puedo decir, ¿verdad? Que también eh, ha ido unos momentos tristes, pero sí, porque uno se recuerda, ¿verdad? De dónde uno vino y le da tristeza, pero... Delaware para mí ha sido muy importante. Eh, yo creo que no creo en las casualidades de la vida, mm. creo que Dios te lleva con un propósito a los lugares. Mm. Y yo creo. definitivamente yo llegué a Delaware y esto ha sido un evento tras otro, una cosa me ha llevado a la otra, hasta que por fin es eh, uno de mis sueños, mis sueños más anhelados, que es tener mi, mi propio libro donde cuento esa historia tan, tan hermosa de mi vida, se ha hecho realidad. Ya, cuéntanos, eh, bueno, acerca de tu libro, mi público no sabe quién eres tú, ni sabe nada de tu libro, ah, muéstrame un poquito tengo. la carátula. Bueno, aquí tengo venga, mi libro, venga. mi libro se llama La discapacidad no determina el desarrollo de tu vida. Está eh, tanto en español, como y hoy ahorita, inglés, ¿verdad? ahorita te dije que, te, que tu programa te tengo una primicia porque desde que mi, este libro llegó a mis manos el, el otro día que amazon lo puse en la puerta de mi casa eh, todavía no había eh, sido publicado en las redes como tal no he hecho videos y este por fin para ese público que no habla en eh, eh, español. Eh, español. Ah, no entiende el español, el castellano. Eh, fue eh, otro de mis metas hacerlo en inglés. Yo uh -huh. no hablo perfecto el inglés, eh, pero tengo muchísimas personas que me siguen que, que sí hablan inglés uh -huh. y para ello está... Eh, en inglés, que El bueno. libro de inglés, Disability Does Not Determine the... Uh -huh. Development of your life. Yes. Eh, de verdad que está Y está, está más, um, la letra está más amplia para aquellas personas eh, mayores, ¿verdad? Se le va a hacer mucho más fácil leerla. Wow. Ambos están bien, en Amazon. ¿no? Wow. Tremendo. El, bueno, ahora ya en, está empezando a entrar gente. Wow. Muchísimas gracias. Hola, Fernando. Eh, bueno, eh, gracias a los que están entrando ahora. Eh, Milagros está en Estados Unidos, ella es de Puerto Rico. Ahora háblanos acerca de ese libro. Es un tema muy bueno, pero queremos saber qué, qué es lo que hay para que les dé ese interés a las personas de realmente ver y comprarlo, ¿no? Claro, claro. Este libro eh, está basado, como dije, en la vida real. Eh, tiene mi historia de 14 años trabajando en el Departamento de Educación en Puerto Rico, con eh, niños discapacitados en todos los niveles. Eh, durante esos 14 años, todas esas experiencias que yo viví, especialmente eh, la desinformación que existe en muchas personas que no tienen la discapacidad y, y les toca ¿verdad? en la vida trabajar con esta persona discapacitada, Precisamente uh -huh. todas esas experiencias que yo pasé, que yo viví, me hicieron uh -huh. escribir. Escribir y yo decía algún día, algún día voy a hacer público estas, estas memorias porque esto no se puede quedar ahí. Y el propósito mayor, yo quiero que llegue a... a el propósito de mi libro es que, que llegue a muchas personas que tienen esa necesidad de entendimiento, que trabajan con una persona discapacitada, viven con una persona discapacitada, le enseñan a una persona discapacitada en una escuela, en una universidad, y se den cuenta lo valioso que tienen frente a ellos, ese mm. privilegio que es, compartir con una persona que tiene algún tipo de discapacidad ese realmente es mi propósito del libro no es no es eh, eh, hacerme eh, eh, eh, como te digo de, de millonaria con mi libro no no yo pensé yo o sea todo lo que yo pienso diariamente con mi libro es eso me alegra o sea tú no sabes yo hasta lloré he llorado de la emoción de saber que ese libro está en la calle precisamente y llegar a esa persona yo tú, sé tú, lo tú que me siente. entiendes tú me sí, entiendes sí, sí. yo pensé que no iba a sentir lo mismo con el segundo libro pero fue muy emocionante emocionante leer los reviews que te escriben en Amazon la gente que no te conoce porque una cosa es que una amiga un amigo te ponga un review y diga ay qué lindo libro me gustó porque es tu amigo y tiene que apoyarte. ¿no? Pero una persona que no conoces de nada, que nunca has visto, que no sabes quién es y que te escriba, wow, me emocioné con tu libro, he llorado, qué lindo. Me ha pasado. Esto, eso te llena, eso te llena y te dice, wow, o sea, tengo que seguir escribiendo, Dios me lo puedo parar. Me ha pasado, Ada, me ha pasado y lo dices y se me hace un, un taco en la garganta. Eh, madres, madres se me han acercado y, y profesionales y me han dicho, wow, Milly de veras que este estoy tan contenta de leer el libro tengo este y este y este problema este me gustó me gustaron las historias eh, claro todas las historias están protegidas eh, sí, okay. en los nombres pues, uh -huh. este pero son reales las uh -huh. viví tuve la oportunidad de vivir una a una uh -huh. y pues el libro tiene 13 capítulos este habla también de mi propia historia Cómo yo, eh, ¿verdad?, eh, pasé de, de la ignorancia total, de desconocimiento total del tema, a yo amar. A mucha gente dice, pero Mili, ¿cómo? Cuando yo, yo recuerdo que yo estando en la escuela me decían, pero ¿cómo tú defiendes tanto? ¿Cómo es posible? Y, y yo digo que eso se aprende. Cuando sí. tú comienzas a, a, a envolverte en este mundo de la discapacidad, tu, tu mente se abre y tú dices, wow, alrededor mío no estoy yo sola. O sea, alrededor mío tengo muchas personas, así que necesitan comprensión. Porque yo no estoy exenta a ser discapacitada. Eso es justamente ese tema. Eh, cuando tú hablas de, de discapacidad, por ejemplo, aquí en Noruego, eh, esa palabra no se utiliza porque es como denigrar a la persona, decir tú eres descapacitado, o sea tú no tienes la capacidad que yo tengo. Y eso en noruego es totalmente prohibido decir esa palabra porque el, las personas con síndrome de Down o cualquier otro tipo de, de síndrome o un problema cerebral no es descapacitado. Aquí lo tratan como una persona totalmente normal. Y hola, ¿qué tal la mochila de mi calma? Sí, mucho gusto. Eh, y es muy importante, eso. nuestros países latinoamericanos todavía, todavía arrastramos mucho en el idioma, primeramente, en el idioma, que eh, ponemos a, a este tipo de personas como que son inferiores a nosotros. Así es. Y ahí gracias. nosotros tenemos primero que cambiar nuestra manera de hablar, porque ellos no son menos que nosotros. Y ahí son diferentes. Fíjate, fíjate, Ada, que es como regresar, o sea, es retroceder al tiempo a, a siglos, a siglos. O sea, cuando. Por eso es que yo siempre le he dicho a las personas que me, que me, que me preguntan, mire, yo quiero aprender lenguaje de señas, yo quiero, yo mm. aprende primero, lee de la historia, lee mm. de la cultura, para que luego entonces entres a un curso. Porque lamentablemente las personas en, eh, estoy hablando. Eh, de la discapacidad auditiva dando el ejemplo que ese es muy fuerte cuando cuando eh, quieren eh, quieren saber del tema va ah yo quiero saber hacer esto y qué sé yo pero no es eso o sea porque vas a vas a estudiarlo ¿no? te vas a emocionar y cuando pases a la segunda etapa ahí ahí quedaste no lo digo yo es el por ciento que hemos visto el por ciento de las estadísticas o se si tú es, pero si tú lees historia que es eso mismo que tú estás diciendo. Eso eso pasaba hace siglos atrás y todavía, lamentablemente, el desconocimiento es tanto que estamos estancados ahí. Uh -huh. Y por eso es que esto no avanza, por eso es que no hay suficientes intérpretes, no hay suficientes personas que ayuden porque nos quedamos ahí. Uh -huh. En el tiempo de antes pensaban que era una enfermedad. Claro. El ser de era una enfermedad. Por eso te digo que, que es importante y para mí que las personas. Eh, crear conciencia, especialmente esas personas que están tan cerca de la persona discapacitada, que se puede. Esa persona puede llegar al éxito igual que tú. Puede puede sí, llegar sí. a ser grande, sí, profesional, sí, productiva la sociedad. Sí, sí, sí. Ese es el ese es No el son punto. parásitos, todo lo contrario. Exacto, exacto. y hay una amiga que ella tiene un libro, eh, ma, eh, Mi Mochila es la Calma, tiene un libro muy especial también para niños y va a estar entrevistada por mí un poco tiempo más. Y no y es, es lindísimo eso porque no son personas que son una carga, la inclusividad verdadera, justamente eso. Porque no, no estamos dejando de lado a estas personas que son parte de la sociedad, no son parásitos, son parte de la sociedad. Que aquí en Noruega, por ejemplo, bueno, Noruega es muy adelantado en ese sentido, es ¿eh? pero como... El tope del mundo cuando se trata de hablar de personas que no tienen la misma condición que cualquier otra persona, en ayuda social, en material, los incluyen en los trabajos. No puedes discriminar ni siquiera a una persona por discapacidad a entrar en un trabajo. Tienes que acomodar el trabajo de esa persona. Y sin, o sea, yo, yo te digo, a mí me da escalofrío pensar de que no hemos avanzado tanto. En España, por lo menos, yo sé que han avanzado muchísimo. Yo sé que hay abogados de síndrome de Down que han podido sacar su carrera adelante. Es increíble, o sea, pero todo depende, milagro, de la sociedad, de cómo nosotros sí. miramos a estas personas. Yo siempre he dicho, Ada, yo, esto es un decir que yo toda la vida eh, he dicho, no añadas frustración a la frustración ya establecida. Eso, eso, es, un, eso es una frase de, de, de Milagros Martínez. Porque eso yo lo vi. O sea, mm. yo vi como un estudiante, una persona discapacitada frustrado, porque no le sale algo, porque no puede hacer algo. Y entonces esta persona, tienes que hacer, ahí, le, le, le, como le decimos, le, le echa más leña al fuego, eh, ¿verdad? En vez de apagarlo y entonces este le estás le estás añadiendo una frustración allá la frustración establecida mm. y, y no, no seamos así no seamos así el eh, eh, no estamos exentos a ser discapacitados no estamos exentos a no poder realizar algo en algún momento de nuestra vida mm lamentablemente hay personas que le huyen a eso que le temen a eso mm -hmm. lamentablemente no es, nuestros años van en ascenso no en descenso wow. y entonces y entonces pues mire eh, eh, sea sea eh, solidario con esa persona en qué te puedo ayudar qué yeah. yo puedo hacer por ti si no sabes lengua de señas no importa tú no tienes que saber lengua de señas para tu a ayudar a una persona con, con discapacidad auditiva tú no tú no tienes que ser experto en la materia, uh -huh. tú puedes poner ese granito de arena y créeme uh -huh. que esa persona te lo va a agradecer toda la vida y otra cosa, Ada que en mi libro, yo hablo de eso nunca subestimes uh -huh. porque ese es otro error que cometen las personas, subestimar no va a poder uh -huh. no creo que pueda uh -huh. ese no, no, vamos a cambiar, tú puedes sí. lo vas a lograr yo hablo de esas frases negativas, cómo las cambiamos a positivas en mi libro, uh -huh. eh, un capítulo dedicado a eso. Vamos a, a aprender a cambiar de todo eso, porque somos humanos, somos humanos. Uh -huh. Y, y, y este, en algún momento de nuestra vida eh, erramos, pero hay remedio para todo, hay solución. Uh -huh. No, yo como te digo, vuelvo a repetirte, dice aquí Maikán, dice, claro, existen leyes que los protegen. Y, y gracias a Dios por eso, gracias a Dios por eso. Imagínate Amén. que no estamos hablando más de, qué sé yo, 50, 60 años atrás, se internaban hasta en manicomios. Uh -huh. A gente que La era cívica o sorda o muda. O sea, no estamos hablando de siglos, estamos hablando de añitos atrás también uh -huh. Qué increíble o sea no nos olvidemos de nuestra historia por favor o sea a veces nos volvemos como ciegos no que la tecnología que estamos muy adelantados no o sea la mentalidad toma mucho tiempo cambiarla el hecho que tú no que no hables sea sordo mudo o sea ciego no te hace menos persona que otro inclusive Ada hay padres es increíble hay padres que te encierran el estudiante o el, el, el hijo sí. en la casa, la hija, y ahí, ahí la dejan encerrada, sí. porque tú, tú no vas a poder, tú no puedes tú no Te no, van no, tú a burlar no de ti, sí. te van a hacer sí. terrible la vida. Y mira, eso es, un, eso es un detalle. El padre que no acepta la discapacidad de su hijo, debe trabajar con él primero. Mm. Ningún padre puede trabajar con su hijo si no está... En su sano juicio, entiende sí. Y ha aceptado la condición de su hijo. Mm. Eso es eso es bien importante. Busque ayuda. No no Eso no significa que usted está loco o loca. Eso no mm. significa eso. No, y se significa echa la culpa de, de, de como fracasados que yo no fui, tuve un hijo perfecto, entre comillas, ¿no? Y no es un fracaso, no es un fracaso. O sea, muchas veces no entendemos que Dios permite, no digo que da, permite muchas veces es para tratar contigo. Y eso puede sonar muy, muy fuerte para uh -huh. el proceso. va a, dar esto a mí? No, no, Dios no te lo está dando. Pero ya que está ahí, te va a dar la oportunidad que tú madures, que tú cambies tu, tu manera de... Es una cuestión social, sí. Es que ese es el problema, que es la sociedad que, que tiene que cambiar. Y cuando tú mismo dices como padre, tú no aceptas que tu hijo o es sordo, mudo, es ciego o es tindre, síndrome de Down o tiene otra discapacidad y dices, no, no, no, es que a mí no me puede pasar imagínate, dice, es que en la, en la escuela se van a burlar de ti oye, tú puedes tener un niño totalmente normal y se burlan de él igual porque es gordo, <risa> porque es. es flaco porque tiene pelo y se van a burlar de él igual, o sea, tú tienes que hacer niños fuertes en tu casa fuertes no de, de pegar pero fuertes dentro, dentro que sean personas amables, que sean llenos de amor, de misericordia, esos niños tienen valores, son fuertes. valores, valores. Pero si los padres no los tienen, es poco probable que se los den a los hijos. Exacto, por eso, por eso mismo es que te indico que deben buscar ayuda. Ese padre, mira, yo siempre, yo siempre eh, cuento, ¿verdad? Este, esta, este, esta historia de esta persona de mi familia que los niños eh, le salieron síndrome down y ella me ella me dice una noche llorando los prefería sin manos sin piernas oh. a que fueran anormales de así oh. se, se y yo yo a mí la, la piel se me puso chinita yo le dije cállate yo la mandé a callar tú no sabes lo que tú estás diciendo qué horror qué horror no no ellos tienen sus dos manos tienen sus dos pies Oh. Lo único que tienen una condición, me sigue y, y era que ella no estaba preparada y, mm. y, y ella profesional, una persona profesional no estaba preparada porque esto no está exento a nadie, mm. no estaba preparada ella y cuando tú te tienes que preparar, tienes que buscar ayuda tú y entonces es que tú vas a poder trabajar con tus niños, pues son mm. dos, tú, mm. entonces que tú vas a poder trabajar con tus niños por eso es importante que los padres que me están escuchando, busquen ayuda busque ayuda busque, lea eh, un profesional de la salud que les pueda brindar esa terapia para que usted salga adelante y luego entonces se le haga créame que se te va a hacer no, no fácil, se te va a hacer divertido, se te va a hacer, te, te vas a sentir que tienes un privilegio yo te está dando ese privilegio de, de estar cuidando esa persona amada. Tus uh -huh. hijos, tu primo, tu tío, tu mamá, quien sea. Uh -huh. Yo, Yo te voy eh, a contar una cosa, milagro, que bueno, es personal, pero ya todo el mundo aquí lo sabe, los que me conocen ya tantos meses en Instagram. Mi hija eh, nació con un trastorno de déficit de atención y hiperactividad y se le detectó casi al nacer, fue tan fuerte lo que ella tenía, no era así que era hiperactiva, era tan hiperactiva de bebé que en el vientre no estaba nunca tranquila y era, era algo terrible Imagínate, yo la tuve a los 42 años y uh -huh. claro, yo dije me culpé a mí misma porque bueno la edad, que esto, uh -huh. que esto el padre no aceptaba, decía no es que ella no ella tiene que ser normal, le digo ella es normal solo que tenemos que tratar con esto entonces, ¿qué hicimos? Eh, ya en la guardería se dieron cuenta que la niña no soportaba estar con nadie, le molestaba los ruidos, era era terrible, era una época, yo digo, yo anhelo escribir un libro acerca de eso, como madre con un niño Sería con un trastorno, y mi hija me dice, no, todavía no estoy madura para eso, me dicen, yo no soportaría que leyeran acerca de mí, bueno, pero yo quiero ayudar a madres y padres que se Te sienten verbosito. como lo que tú dices, eh, uh -huh. esa frustración, decir, ¿por qué, ¿por qué me salió eso a mí?, entonces, mi hija, gracias a Dios, nosotros le dimos un tratamiento buenazo, o con médicos, con psicólogos, todos, muchos años. Y ahora ella es campeona de patinaje, es una muchacha súper activa. En la actividad la transformó en algo positivo. El deporte para ella ha sido como la salvación. Y ella, es, ella va a la Liga de Deportistas de Élite. Entonces, eh, ay, o sea, no veamos lo negativo. Yo le digo a ella, cuando había tiempos que se frustraba, les, me decía, ah, es que yo tengo este, este trastorno. No, hija, Por, a causa de ese trastorno es que eres quien tú eres. Eres la niña súper especial, eres campeona en lo que tú haces, tienes una, te concentras en cosas increíbles. Entonces, transformarles a ellos esa idea de que es negativo. Exacto. No. O sea, es un potencial que tienes dentro. Es un poten Pero hay que saber sacar ese potencial y enfocarlo de una manera correcta. Exactamente. Exactamente. Y yo no lo cuento para que sientan pena de mí o de mi hija. No. Es para darles inspiración. Sí. A todas sí esas madres. Son puedes. muchas. Son muchas, Ada. Son muchas ¿Sí? las madres. Muchas. Tú sabes lo que es terrible entrar a una guardería y que las madres te miren de vuelta. Ay, qué muchacha para malcriada, que no la pueden controlar y tú escuchas detrás de tuyo y sientes pero escalofrío, es decir, Dios mío, no se dan cuenta que tiene una, un trastorno, no es normal, o sea, no está dentro de los cánones normales, y no uh -huh. soportan, porque aquí en Noruega los niños son muy rígidos, o sea, todos se sientan y todos escuchan, no es como el niño latino, que es inquieto, que habla, aquí todos son calladitos, entonces ella, aparte de ser latina, de padres latinos, se tenía ese trastorno, entonces imagínate, era triple, uh -huh. Es terriblemente activa. Entonces, todo el mundo criticaba. Mira, no saben controlarla. Mira los padres que sí. tienen. Eso es tener los hijos a, a, cuando son viejos. Después no los controlan. Así es. Qué terrible. Así es, qué, triste, qué triste. De verdad que este por eso es, es, es sumamente importante. Sumamente importante que los padres trabajen. Trabajen con ellos mismos. La terapia es algo. Eh, lo otro de en las terapias hay personas que van a las terapias van una vez y dos veces no encontraron y lo dejan, y lo dejan. eso <risa> es otro error otro error dentro de este tema porque uh -huh. las terapias son lentas pero tú tienes que ser consistente y si tú eres consistente yo te garantizo te lo garantizo que más adelante vas a ver los resultados y vas a decir valió la pena pero si no eres consistente y lo dejas, no no no que no ver resultado, que no. ver resultado. Eh, Y eso es otro punto bien importante recalcarle a estas personas. Eh, asista, como, como quiera que sea, haga, haga Busca ese apoyo. Busca ayuda. No en cambie. asociaciones. Hay montones de lugares donde sí. se pueden buscar ayuda. Sí, y ese apoyo que no lo cambie, ese appointment Ese apoyo, mm. si es sí. hoy, es hoy. Vamos claro. para allá. Vamos a hacer, vamos Mira a hacer el esfuerzo y vamos. Cinco años en terapia, cinco años. ¿Tú sabes lo que es estar constantemente cinco años yendo a terapia? Todo, ella tenía cuatro días a la semana, o sea, era terrible. Era un sacrificio para nosotros Pero para Pero ya ves los resultados, ya ves los es resultados. Tremendo. O sea, imagínate que nosotros nos hubiéramos dado por decir, si ¿sabes que esto no? Que sea como sea, a mí me da lo mismo hubiera sido un fracaso y, para la mente lamentablemente, ah, lamentablemente Ada, hay padres muchos padres que yo yo los vi de cerca dejarlo de o sea dejar las terapias Ay, mira mira milagro esto esto no me funciona yo veo que no no y yo continuo no no las continuaban es triste pero es la realidad y pero el, este... el fruto el fruto es tremendo al final mi hija ya va para los 17 años oh. y veo a esa jovencita Totalmente normal. Tú la ves. Ella dice ya cuando entra a clase, le, a, la primera día de escuela le dice ya de, de frente al profesor, yo tengo este este trastorno y así que ustedes saben. Pero ella nunca lo utiliza a su favor, decir, ah no, porque yo estoy eso, yo puedo hacer lo que me da la gana. No, eso se le inculcó desde muy pequeña. Muy Tú eres totalmente don. normal y nunca utilices esto para decir, ah yo puedo hacer lo que me da la gana porque no, no, ahí no. Esa es otra. Esa es otra, ADA. La, la forma, lo que estaba diciendo ahorita, la forma en que tú te expresas. O sea, no, tú no sabes hacer eso, pero el amigo. Ah, y el comparar. Ese uh -huh. es otro punto, ADA. Claro. Eh, hay, hay, hay, padres, hay maestros, hay profesionales que te comparan un estudiante con otro. Y ese es el otro error. Otro gran, grave error. Comparar. No comparemos. Cada persona es un individuo aparte. Sí. Eh, único, especial sí. y eso debe tenerlo claro eh, las personas uh -huh. y ese esa esa persona discapacitada es única y es especial tiene uh -huh. sentimientos tiene pensamientos tiene deseos de superación uh -huh. tiene metas pues entonces usted cultívala uh -huh. o se ayúdele ayúdele a cultivar ayúdelo ayúdelo a, a a eso poderlo desarrollar como dice mi libro a desarrollar todo lo que esa persona está pensando hacer tú mm. quieres hacer esto vamos vamos para allá te voy a ayudar y okay. ese okay. ese ese es el, el la clave de esto mm. apoyar todo el tiempo apoyar y créeme que bueno tú lo has dicho y, y tú tú el mejor testimonio es el tuyo propio se puede se puede lograr se claro puede sí. se puede porque tú tienes primeramente lo que tú dijiste a un principio que es súper importante no inculparte porque cuando tú comienzas con la culpa hacia ti mismo diciendo qué hice yo para que tener esto ¿Qué? ¿Por qué no, yo no me merezco a tener esta situación? ¿Por qué tengo que estar pasando por esto? No. Cuando tú quitas eso de tu vocabulario y tú dices no. Ada, sí, porque no? ahí es que vienen los errores, Ada. Ahí es que vienen los errores. Por ejemplo, te voy a dar este ejemplo. Yo viví lo que es una familia que el niño eh, con problemas auditivos, nadie de la familia tenía problemas auditivos, pero el niño sí, o la niña. Porque no voy a decir el, el, no, no, el, el no. sexo. Y la, y, y, el, y el, el joven o la joven tenía ese problema, pero la familia, como no había nadie en la familia, decidieron hacerle el implante coclear. Mm. Que es el, el, la bocinita mm -hmm. que se pone afuera, el chip. Sí, sí, sí. Le, le operaron. Cuando ese, cuando ese, esa persona llegó a un grado intermedio, no quería eso. Él le decía a, a su madre, le, le, le suplicaba que le explicara por qué razón hicieron eso. Él quería ser, o ella quería ser completamente sorda, quería hablar en lenguaje de señas, no quería tener eso, no quería escuchar, y le reclamó por varios años a su mamá. Ya adulto, ya adulto, pues obviamente logró entender ciertas cosas no entendía, pero pero eso fue bien fuerte trabajar con esa persona en cuanto a eso. Por eso es que nosotros muy importante tomar esas decisiones no de orgullo, no ah pues yo no quiero yo no quiero que nadie que se entere que mi hijo salió soldo, mi hija salió solda Déjame operarlo ahora. Eso es excelente. O sea el aparato es científico, es una maravilla de la de la tecnología como todo. Es una maravilla el implante coclear. Pero mucho cuidado, mucho ojo, porque eh, usted no puede tomar una decisión de acuerdo a su a su orgullo, a su a, para subirse a su ego, whatever. Mm. Tiene, usted tiene que tener mucho cuidado esa decisión tomarla entre familia, mm. una decisión que pensando debe ser lo que, mejor para el niño, lo no mejor para ti. bien acertada, entiendes. Para usted entonces dar ese paso. Mm. Muchos lo botan se lo quitan pero ese chip queda sigue siendo ahí dentro y aunque no lo tenga aunque no lo tenga uh -huh. si se pierde sigue eh, sigue la persona siendo sorda uh -huh. pero hay padres como tú explicas que entonces piensan ah no cuando tienen eso se lo tapan y uh -huh. nadie va a saber que eso lo iba a escuchar o sea esto es una línea bien fina lo que estoy hablando una sí, línea sí, sí, bien fina. Por eso es que es, es, es importante, es un tema um, muy importante de hablar en familia, consultarlo muy bien antes de usted, usted dar ese paso. Lo estoy hablando por experiencia, mm. porque sé de muchos casos que viví durante esos 14 años, que eh, este, X o siempre algo pasaba. Mm. Y este, eh, de verdad que, que yo digo, es lamentable, es lamentable. Pero... Es, es la realidad. Es uh -huh. la realidad. Y yo la hablo tal y como la viví. No Pero quiero... qué bueno no que haya escrito este libro, porque va a ser una ayuda tremenda, tremenda para padres que puedan por lo menos sentir, eh, no esa carga de conciencia, sentir libertad, sentirse uh -huh. libre y sentir, ok, puedo sacar este peso de encima, ¿no? No sentirme que, wow, hice algo a las cosas mal. Y siempre sí. pensar que uno como padre trata de hacer lo mejor posible. Así A veces es. no hace lo mejor, pero dentro de lo que nosotros podemos hacer lo mejor. Para, pensando en nuestros hijos, no, como tú dices, pensando en uh -huh. auditiva, también conciencia de su discapacidad. Claro, y eso es lo que estamos hablando, ser conscientes. Así es. Hay, hay una eh, eh, una señora está hablando de, de que los niños con, con deficiencia auditiva tienen conciencia de su discapacidad. Eso es correcto. Okay. Eso es así. Y eso que, por ejemplo, decirle a los niños, no, tú no eres sordo, tú no eres sordo. O sea, es como negarle una realidad. En vez de decir, sí, ok, tú, no eres, tú eres sordo, pero... La aceptación, no, la aceptación. La claro, aceptación. Muy y importante. Y trabajar con eso. Y la aceptación los va a llevar a crecer seguros de ellos mismos y es y es uno de las claves también para el éxito un estudiante que, que, que crezca con inseguridades creadas por los mismos padres o, por la sociedad mm. eh, eh, se le va a hacer bien difícil pero si si está seguro de sí mismo va a volar como sí. como las aves el cielo sí. es el límite sí, es verdad es. Oh, encantada encantada un terapeuta de lenguaje y especialista en sordos. Mira, qué increíble. Un placer. Sí. Ella también está en Estados Unidos, acaba de dar un libro muy, muy lindo y la voy a entrevistar. Oh. Está en la serie del libro de Nueva York. Estamos participando en esto, muy linda. El tema ¿Qué? me es familiar, sí. Oh, sí. te entiendo. Sí. Encantada, encantada. Estaba viendo un programa en el canal español hace un tiempo atrás, una niña deportista, eh, sorda y decía ella que si no hubiera sido por sus padres que la trataron como una niña normal nunca le dijeron es que tú eres sorda tú no puedes hacer esto tú eres sorda no puedes hacer esto no mm. ella era y ella era totalmente normal y la trataban por igual con sus otros hermanos ah no tú eres tú eres como tú eres otra cosa no y dice que eso a ella le hizo un carácter tan fuerte que decir, ok, si ella me trata igual como a todos los demás, entonces soy igual que los demás. Y eso le hizo a ella cambiar de actitud, decir, ok, soy sorda, pero puedo hacer lo que me da la gana. Así es, ellos, ellos son ellos son maravillosos. Sí. ellos, ellos este, Aunque yo no esté, eh, como te digo, con mis niños, ya, ya los 23 eh, personas sordas que pasaron por mis manos son profesionales tienen tienen sus hijos de hecho el, el, el otro día yo estuve cuatro días en orlando visitando uno de ellos y ver esos niños que yo tomé en mis manos bebés ya allá jóvenes los, los hijos de ellos es ah. verdaderamente para mí es me llena de orgullo usted no sabe cuando ellos prenden la cam para saludarme para para de su vida para mí es, es este una emoción, porque es, es, yo digo, ese granito de arena, mira, mira, ahora son profesionales todos, uh -huh. tienen, tienen sus vidas hechas, eh, productivos a la sociedad. Y eso a mí me llena de orgullo que tú no tienes idea. Son, Pero imagínate el milagro si tú no hubieras sido eh, obediente a tu llamado. Uy, no me digas nada. Créeme, mira, cuando yo llegué. Ada, cuando tú me dices eso y me recuerdas el primer día que yo llegué a educación, el día que yo llegué, yo tengo que agradecer a dos trabajadoras sociales que ya están retiradas. Cuando yo llegué a mi primera escuela, de, de, yo estudié en San Juan y bajé al, al área oeste de la isla a trabajar. Eh, no es lo mismo lo que te enseñan en la universidad que lo que tú vas a ver en el, field, en el, en el campo de guerra, como decimos. <risa> Y, y yo, yo soy, eh, como decimos en mi tierra, ver para creer sí. a veces. Y entonces, pues, este la profesora hablaba, las profesoras, yo tenía tres profesoras en internado, y, y ellas hablaban y yo decía, qué exageración, no puede ser, ¿Qué? que yo me voy a encontrar con eso, que yo voy a ver eso, que yo voy a escuchar eso, no puede ser. Ellas están exagerando un poquito, yo decía. No sabes tú que cuando yo llego a la primera escuela a trabajar, yo trabajé en cinco escuelas. Cuando yo trabajé, yo recuerdo que cuando trabajé en la primera escuela y yo voy a esa primera reunión, lo que le llamamos compu, que es cuando se reúne la directora, el, los sí. profesionales que van a trabajar con esa persona. Eh, el, eh, una de lo, uno de los profesionales de, mi, de mis colegas dice, aquí está, aquí está el... el el, um, la evaluación auditiva de este estudiante. Pero como todos aquí sabemos que es sordo, no la vamos a leer. Cerró el expediente, cerró el expediente, yo estaba interpretando. Y, y esa anécdota, te digo, eh, jamás se me va a olvidar. Yo estaba atada de mano porque el código de ética dice que yo no puedo opinar. ¿Entiendes? Uh -huh. Estamos hablando con un profesional que, que tenía 23 años de experiencia versus yo que estaba nuevecita acabando bueno. de llegar. Entonces yo no recordé más que todo lo que las profesoras me decían y yo decía, no, no, no puede ser. Cuando yo salgo de allí, yo caí en un mar de llantos. Uh -huh. Yo dije, yo no quiero estar aquí. Yo dije, no quiero estar aquí. Yo me voy. <ríe> yo me voy. De ¿Para dónde vine? De y, y te digo... Ada fue una cosa que el, a todo esto voy por voy por el pasillo se te fue el sonido la voz ahí, ahí está me, escucha yo Ahora, voy por yo voy por el pasillo y estas ya. dos trabajadoras sociales venían de camino y me preguntan milagros qué te pasa yo yo no podía hablar y ellas me encerraron en un cuarto de en su oficina en un cuartito que ya tenían qué. me dijo llora todo lo que quieras cuando tú termines nosotros venimos y ahí y ahí me encerraron que nadie me viera y yo olvídate me iba así entonces una de ellas vino al rato me dijo estás calmada vete lávate la cara vamos a hablar tú y yo tú estás aquí con un propósito milagro tú no estás aquí por casualidad tú llegaste aquí porque dios tiene un propósito contigo tú viniste a ayudar a las personas hmm. tú tienes vocación para eso así que tranquila ponte fuerte tus mejores galas y arranca y sal sal por ahí abajo que esto es tuyo y te digo ella ella me hizo ella me hizo entender que esto era lo que me esperaba eso era lo que me esperaba de ahí en adelante hmm y por ahí seguí viendo y viendo y viendo y precisamente de ahí es que sale el libro de todas mm. esas cosas que yo viví pero fíjate cómo uno va con una mentalidad que porque es educación mm. por todo el mundo tiene que estar y, y yo estaba tan errónea tan lejos de eso eh, fue una experiencia increíble pero esa fue yo creo que la base y esto yo tuve que pasar por eso para entonces darme cuenta y reaccionar, y milagro, esto, o sea, esto no es lindo, esto no es, no, es, no, no uh -huh. llegaste a Disney World. O sea, uh -huh. esto es a trabajar. Esa es la realidad. Y déjame decirte que, que ahí fue que yo me desenvolví, hice mi propio club, un club de, de para orientar a, a tanto, desde el conserje hasta el director. Porque yo yo yo creo que, que eso, es, eso es donde me, más tenemos que atacar, la desinformación uh -huh. a las personas que trabajan con ellos. Y mira, te digo, fue eh, gracias a Dios, le doy la gloria de Dios, que fue un éxito. Y hoy por hoy me siento a mis 54 años, Ada, que hice algo. Hice algo. Fui y obediente, hice, y eso es lo importante, la obediencia. Que eso era lo que tú me decías, por eso fue que yo te hice así, porque cuando tú dijiste esas palabras, Ada, créeme, que a veces pienso mucho en eso, pienso mucho en, mira, te, te digo me me, me conmueve, porque te lo digo honestamente lo Porque viví... Dios sabía Dios sabía el potencial que había en ti Y sabía el conocimiento que había en ti Y sabía esa compasión que había en ti Y por eso te eligió a ti para estar ahí No era otra Amén. persona, eras tú Amén. Y tú cumpliste Porque tú podías haber dicho Sabes que esto no es para mí, me voy <risa> Así es ¿Ya? Así Pero es. tú fuiste fiel y tú fuiste obediente Y esa, sí. esto para sí. Dios Yo creo como Padre Dios Padre es lo más bello que sus hijos digan mira ahora entiendes por qué te puse ahí ahora te das cuenta no, y, ve, y los padres me decían milagro que tú tienes como un balance tú los sí. amas tú amas a mis hijos pero entonces también los reprendes. O sea, eres fuerte claro. yo, yo tenía ese balance yo o sea creé ese balance y, y sobre y pero sabes qué ellos me dieron algo haga que bien importante me dieron mucho amor mucha enseñanza sí. eh, me dieron mucho conocimiento ellos me ellos me dieron me enseñaron lo que es paciencia que yo no la sabía yo la cultivé en esos 14 años y, y, y ellos yo digo yo yo les di pero ustedes me dieron más es que eso lo bello de eso es lo que yo trato todo el tiempo sí. en mis charlas de decirle a toda la gente el dar es que viniste tú al mundo para dar tú no viniste a recibir tú viniste a dar sí, sí. el recibir es algo automático cuando tú das tú no estás esperando recibir a cambio pero tú das primero cuando tú das primero es automático es como, escuchaba recién una psicóloga que decía, es igual que respirar tú nunca respiras mm -hmm. y te quedas ahí porque te vas a morir mm -hmm. y tú, tú tampoco exhalas todo el día porque te vas a morir o sea, tiene, tiene que circular dar y recibir, dar y recibir y es ley de vida, o sea, Dios lo impuso de esa manera, es dar primeramente, cuando tú comienzas a dar imagínate todo lo que tú recibiste a cambio Así es. Esa, como tú dices, te enseñaron paciencia, el amor es, ese balance entre, entre educar y, y dar amor corregir, ellos te lo dieron no fuiste tú que lo diste, ellos te lo dieron a ti. ¿Por qué? Porque tú diste primero, tú diste primero tu vocación, diste tu tiempo, diste de tu amor, y ellos te dieron de vuelta. Y eso, si nosotros pudiéramos mm. entender como seres humanos, que es importantísimo. No estemos ahí ocupados de que, ¿cuánto me van a dar a mí? No, ¿cuánto mm -hmm. doy yo hacia afuera? Y ahí cambia, cambia la perspectiva de la vida, cambia todo tu, como tú dices, mi propósito de vida, a mis cincuenta y tantos años, ya tengo mi propósito hecho, o sea, cumplido. Eso es lo bello. Así es, y mira, fíjate qué cosa, yo eh, hace un año iba a morir, o sea, mi, mi corazón se bloqueó, de un, de un día así, se bloqueó y mi pulso bajó. Yo estuve a punto de un infarto y, y el doctor, los doctores no sabían eh, eh, cómo, cómo era que yo estaba así, como estoy hablando contigo, bien. Eh, ¿verdad? entre comillas y Dios me dio una segunda oportunidad de vida y definitivamente era para esto una de sí. las cosas Dios tenía eh, esos propósito porque yo siempre decía yo no me quiero morir sin escribir y, y fíjate cómo hasta Dios me contestó mi, mi, mi, mi oración así que este te digo yo me siento más que agradecida más que agradecida de Dios de, de poder eh, haber dado y, y mm. ahora desde este punto de mi vida quiero seguir dando desde otra desde otra perspectiva claro, claro. desde otro mm. desde otro punto y yo creo que, que dios me ha enviado a, a dar esas conferencias a dar esos ta es, esos talleres y hablar sobre todo sobre todo esto sobre este sí. tema y que así lo que que, que tú lo viviste que tú lo presenciaste, que tú lo viviste que tú estuviste en el, en el campo de batalla, no es que te lo enseñaron que tuviste un curso que aprend... no, tú estuviste ahí entonces con esa experiencia, con esa base, tú tienes pero, un mundo entero para enseñar a los demás así que ese libro solamente es el principio de muchas cosas bellas que te están por Ay. pasar milagros, así que prepárate, Ay. prepárate y yo les Insto que todos compren ese libro, apoyen, no solamente a la escritora, pero apoyen, también es eh, propagar el mensaje, el mensaje. porque a lo mejor es eh, la persona que lo compra dice, bueno, esto no me interesa a mí porque yo no tengo nada, pero a lo mejor conoces a alguien que tiene que un lo libro necesite. Con, claro, y, y regálaselo. Porque a lo mejor ellos mismos no saben que lo necesitan. Y, pero que escuchen, o sea, yo le pregunto a la persona: ¿Tienes el libro? Sí, ¿lo leíste? No. No. Léelo. O sea, porque ese, <risa> eso es lo que queremos: que lo, sí, porque lo compran porque ven linda la mano. Ay, me gustó. Y que sí, okay. Pero léelo, léelo. Ese ese es mi. mi uh, o sea, mi, pro, mi primer propósito, mi propósito principal: que lo sí. leas, que, sí. que, te, que te entres en esas historias. Y, y veas que se puede mm. que se puede así es, milagro, muchísimas gracias sabes que te, Ay. ya estamos Ay. a 10 minutos, más de terminar la hora, y te agradezco un montón, gracias ti, por una charla súper linda amena, he aprendido muchísimo contigo, y espero así. que todos los que escuchen esto después también aprendan y, y tomen experiencias, o sea, tomen ese ejemplo tuyo de, de, de enfocarse en la gente que necesita. Porque a veces un mm. trabajo no es solamente ir a trabajar y recibir dinero, ya cumplí con mi horario, no. El trabajar es una pasión, es, es una algo más, un, algo que tú tienes que dar. cuando a este Eso es bien importante, eso es bien importante, eso es bien, bien importante. Cuando, tú lo has dicho. Lamentablemente también, eh, ese es otro punto. Cuando tú vas. Ah, porque una profesión tú te das completa y, y, y te olvidas del dinero, de, la, de, de lo que te van a pagar y cuándo uh -huh. te lo van a pagar, te entregas completa. Créeme que, que los frutos que tú vas a recibir de, después es muy diferente. No hay paga en la vida, uh -huh. no hay dinero, no hay cantidad de salario que te dé más satisfacción a ti misma uh -huh. que eso, e esa entrega que te diste. Uh -huh. Y lamentablemente no, no se ve siempre igual, ¿verdad? Se no. va por por, por otro por otro fines. Pero, Pero hay gente que, que tiene pasión y eso se nota. Se nota en los hospitales, se nota en las enfermeras, los médicos. Sí. Hay gente que es una pasión cuando están trabajando. Yo eso creo es, que no lindo, es, es lindo, presunto. tan lindo. A mí lindo cuando... yo descubrí mi pasión hace muchos años que es enseñar. Y, y yo cada vez que hace un rato estuve un Zoom con una chica que quería aprender a hacer eh, justamente los, los videos en vivo que no había hecho nunca, y ella también estaba en Puerto Rico, y, y mientras yo hablaba con ella, le enseñaba todo, y sea, que, o sea, yo me doy cuenta de esa pasión que tengo cuando transmito las cosas, porque me encanta, me encanta que dar de lo que yo he recibido, o sea, dice la Biblia que por gracia recibiste, por gracia das. Es que sí. esa, esa es la forma de crecer, Ada Eso, eh, mucha gente no entiende que cuando tú das, tú creces. Cuando sí. tú das de tus conocimientos y tú das todo lo que tú sabes, tú creces como persona. Sí. Eh, este, eh, él, él, él, él, es una manera, eso yo lo aprendí de, de, de, mucho, de muchos años atrás de una, de una jefa que yo tenía, que me decía, Milagro, cuando tú das... Tú, ella decía el que miente nunca crece decía ella para empezar pero él ya decía pero también cuando tú das creces y eso yo lo llevo siempre conmigo y eso es así creces de una manera increíble ni te das cuenta tú dices wow Qué madura estoy y las mismas personas te van a decir tú eres una persona madura una persona centrada pero es por eso es por eso porque diste diste de, de tu conocimiento sin límite, o sea, sin, sin, sin dudas, sin eh, nunca tengas dudas, eh, quítate no. eso de, de, la gente, quítese eso de la mente de dudar, por doy, doy porque me sale del corazón dar. Sí. Todas las personas somos únicas, especiales, diferentes. Eso este es muy profesional, e dice, sí, eso es verdad. Exacto. Es más que exacto. profesión, yo creo que es pasión. Cuando uno tiene pasión por algo, yo creo que no hay límite. A veces no necesitas ni ser profesional en el sentido de que has ido a la universidad, tienes muchos títulos, pero muchas veces tú, la misma vida te enseña muchas cosas, que eso dárselo a otra persona es tremendamente lindo, lindo, precioso. hermoso. Y que ver que otras personas maduran a través de tus conocimientos, yo creo que mejor paga es imposible no imposible Ada imposible no hay dinero no hay millones no, en el mundo no, nada no. nada que te dé esa satisfacción al fin y al cabo todos vamos para el mismo sitio Justamente. así que vamos a vivir esta vida como tiene que Plena. ser exacto Plena. exacto ya te tengo que dejar porque se nos ah, va la hoy ¿eh? Gracias. Y que no sea gracias. la última vez cuando tengas otro gracias, libro, la otra la cosa orden. que comentarnos, sí, cualquier estoy, cosita, estoy a la orden tuya. El, el de refrán el de refranes viene sí, sí, sí, sí. no, muy bien. Eso lo quiero yo, eso lo quiero yo. <risa> <risa> Besos, gracias, gracias. Muchas bendiciones a y, a y prosperidad en todo lo que tú hagas, ¿ya? Muchas gracias, Ada. Y a ti adiós. Igual. Gracias, Dios. Adiós. adiós.